Un mono Bueno, en verdad, sí Diva hace bastante counter, tío Al macaco Esto es el Ripper, De verdad, ¿es el mismo su normal de antes o el coño, padre? Todos los riper tienen la misma king de pochería qué coño, está data no. no entiendo la payasa no se ha dado ni el Keo, ¿no? vale la kiriko y tal vale vale, buena buena muy buena y yo este equipo va a flying no kiriko hola te llamas ¿La niña ¿No te llamas bro no? estaba disparando que malo que dice cabrón no me seas tío. tío vale, gracias gracias, gracias. ¿Quién me está disparando ripper tío va a caca eres un caca tío ripper ya? Ah. Welcome, oh. ah se pone un richard no entiendo no entiendo eso de richard ahora ¿Has puesto un richard ahora tío el hombre torreta sus muelas loco Vamos a darle al hombre torreta una bienvenida bonita, ¿no? Vale, toma, pilla. Píllame eso, bro. Gracias. Otra vez matar a la pobre Kiriko En serio. Qué pena, tío. Aquí, tío. O sea. Bueno, no, no, tranqui, tranqui, tranqui. Eh, eh, eh. ¿Y eso? Bro, ¿qué tal? Hermano. Eh. No sé qué hace el equipo, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Eh, hey, hey, eh, hey, eh, mi kill, tío ¿Dónde estás? Eh, ¿se ha pirado? Hola, Kiriko, ¿qué tal? Bro, bro, buen día Hola, Kiriko ¿Qué tal? Primera partida con Kiriko con, con Kiriko, gente, ahí la tiene El chaval lo intenta, tío El chaval lo intenta, eh Me ha tirado una ulti ahí tan pocho Se va al carajo, eh Ha muerto o sea, Y eso, tío No le hace nada, eh, al chan eso. Oh. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es el hombre Torreta Vaya loco, cabrón Vaya, loco Vamos a ver cómo hago esto Ya Putada, bro Pero bueno Putadón, eh entiendo eso, bro El puto Mordecai es el falso Pero bueno, te quedaste sin su por, ¿vale? explicado Yo, yo, que flipado, loco No te das cuenta que tengo un equipo Bravo, bravo, bro. Entiendo eso, eh, pero bueno. O sea, ¿y esa puta torreta ahí, de locos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hey, hey, buena, uh, qué clean, ¿no? Ah, vale, que ya Vaya tela, pobrecito, tío. Qué loco el loco se hombre de torreta, bro. ¡Uh! me está resucitando. Qué puto máquina, tío. Sí, cabrón. Pilla, bro. Pilla aquí otra vez, hijo de puta. Humberto Torreta tirando ultis, tío, aleatoriamente Por ahí, ¿eh? O sea, es flipante Kirikou, hola, rico, hola, ¿qué tal? rico? te han visto Ah, toman por culo, ¿cuánto voy? 19 de 5, vale, nos va. Ojo al mejor, tío, ¿y esto qué haces aquí, África? What? ¿Me ha tirado a mí la ulti? Está, está loco, ¿eh? Están locos, tío <ríe> Qué puta potra ahí Está re loco el Richard, ¿eh? Mano me imagino al niño, sale el gameplay del niño Así, tío, en la vida real, ¿eh? compadre no a. El bizoto, ¿sabes? Se lanza lo que sea Una de vale Aquí lo tienes, bro, píllatela Fíjate eso, bro, si muero no pasa nada, bro Dios, vaya carrilada, bro Vaya carrilada, chaval Vaya puta carrileada que me he marcado ahí He like a boss. Mm, No puedo más, tío ya no, Yo no puedo hacer más nada, tío Tanque, 24-5 Ah, y eso... ¿Qué su por ahí? Hermano, pero ¿dónde coño? ¡Hice tú el payo! ¡Wow! Loco, como... Tenemos que matarlo... Igual es ¿eh? lo que pasa Tengo... No me he dado cuenta De qué pasaba en el mapa Puta simétrica de mierda Moira de mierda ¡Ah! No puedo morir, gente No puedo morir, tío Yo puta mierda de simétrica, tío Bro, simétrica basura. Demasiado inteligente, eh, la peña aquí, tío. Uala, Y eso. Vale. El puta madre. Simétrica basura. <risa> vale, vale, vale. Nice, nice, nice. Tres, tres, tres. Para asegurar, tío. Bien, bien, bien. Let's go, aquí, aquí. Aquí papi, aquí. Eh, no estoy preparado. <risa> Durísimo, eh. Bien duro, 29 kills. Gente, voy, tío. O Kakuni. Vamos a ver si va tan bien Para defender Pero para defender realmente Pff, No sé, supongo que sí Aunque si se pilla los Richard Va a ser igualmente lo mismo, ¿no? Dos DAS tienes, perdona Perdona, Moira, ¿cuántos DAS tienes? No me parece muy raro, ¿eh? Tenía dos DAS, acaba de hacer dos DAS En, en 0,5 segundos 31 a ¿sé para perder, ¿os imagináis? Pero podéis ir por ahí arriba eh. ver, Ah, y tú me los payos? Vale, ya está, vale. Pero matarlos, tío, a todos. Hey, nice. No, no, Moira. Qué este, tío, de Moira, de verdad, tío. Nada, no, no me matan encima, eh. Estoy solo, tío. Gracias. Gracias, maní. No pueden pasar de aquí, tío. Debería de ir hacia atrás, tío O sea, no, no, coña No Muy lentamente, cabrón Eh... Vale Gracias, bro Vaya ulti de mierda que te has marcado, chaval No sé, ya no veo nada aquí, tío Eh... ¡bu! Si me sale bien la lío, tío Vale, acabo de matarla Con la puta mierda De meterme dentro del Tibers Y ¿Este tú la moira De meterme dentro del Tiber, tío Pero, o sea, no la mato con la ulti Porque estaba ahí en Mordekaiser, tío Increíble, bro Reaper, eres un pestoso, bro Que lo sepa Por la regeneración de vida esa tan falsa, tío Que me lleva, hijo de puta ¿Qué es eso? ¿Qué hace, bro? Ha sido ella Coño, está pasando Putada, eh, no sé si había alguien detrás mía, pero Buena Mira, mmm, debemos de matar al pibe ese Debemos de matarlo, pero tiene el dash Vale, dash, dash, dash, piensa como aquí Nada, simplemente es predecir Un poco, por dónde cojones va a ir, ¿no? Buena No podemos perder, eh Mi puta habilidad también, que tengo 43 kills, loco mamá huevo y yo coño me está dando ah, vale a lo callado a lo callado gente a lo callado esta es sí, o okay, qué pues toma amigo la auténtica realidad eh, eh, eh, eh. y yo que simétrica tío que personaje la simétrica de verdad ¿eh? que es un normal tío no puedo hacer nada, más, más nada. No, no tengo vida ¿eh? tengo un punto de vida gracias bro gracias hermano están mira tío Vale, están ya, rollo... Si no llego, me muero, eh Puta asimétrica, tío Madre, sabad Muy buena, hemos ganado, eh ¿Sí o okay? qué? Venga, ven, ven ¿Cómo lo habéis ideado? No me ha quitado daño, literalmente Vale, vamos a tirar una buena ulti eh, Un Kral ahora, al final de la partida, bro No, no, como que no Como que no, amigo, como que no, vale No, tío ¿Cuánto me he hecho al final? 47 kills Jugada destacada, ¿vale? Jugada destacada, el man Hermano Me he hecho yo una mejor cámara 30 veces 30 veces mejor, tío Joder, hermano.